pero la seguridad de la universidad es una seguridad para cuidar bienes en el interior de las oficinas, para evitar incidentes entre los estudiantes, pero no una seguridad preparada para enfrentar delincuentes, con, como el caso de ayer, con una pistola, todos los actos delictivos que cometen delincuentes corresponde a los organismos de seguridad del Estado su persecución y sometimiento a la acción de la justicia sean dentro de un recinto o sean fuera que eso, ese no era el debate, esa no era la forma de evadir la responsabilidad que tiene la Policía Nacional como uno de los principales órganos de control de la delincuencia punitivo en la república dominicana por eso ahora le estamos solicitando al general que aclare ese hecho de ayer que como la policía tiene los mecanismos y eso fue a plena luz del día y circuló frente al recinto o sea si, si tuviéramos una seguridad permanente frente al recinto como se ha afirmado ese hecho de ayer en la tarde o esos hechos no se producen porque uno fue en el puente y el otro fue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 Le exigimos a, al general regional de la, Duarte de que incremente la seguridad en el corredor universitario. Aunque él dice que es una problemática de la universidad lo que asaltaron a esos estudiantes, no fueron estudiantes, fueron personas de la calle, civiles que ingresaron a la universidad y asaltaron a nuestros estudiantes. Aunque hay un déficit en, en la universidad con la seguridad, pero no, no fue responsabilidad de, de la universidad como tal, como el general pretende decir, sino que fueron personas que ingresaron a, al recinto y asaltaron estudiantes. Hemos visto que la delincuencia entonces ha aprovechado aquí adentro por el déficit de seguridad que aquí hay. Ahora, reconocemos que hay un déficit de personal de seguridad, pero ese personal de seguridad que hay aquí debe ser reubicado. ...y debe ser colocado en un punto estratégico ...donde entra y sale el estudiante... ...por ejemplo, nosotros hemos propuesto... ...de que la puerta tenga un control... ...principalmente en aquella puerta donde se entra... ...con un vehículo, sea de dos gomas o de, o de cuatro gomas... ...y es que en ese espacio... ...todo el que entra se le entrega un ticket... ...pero si esa persona que entra por la, por la puerta que está aquí en el frente... ...en su vehículo se le entrega un ticket... ...cuando salga por la parte de atrás, entonces debe presentar ese ticket y ser entregado de seguridad que esté en esa área. Y quizás no es que se va a resolver de un todo el problema de seguridad, pero entendemos que eso puede resolver un poco.